Buenas noches, bonito viernes. Vamos a platicar sobre adicciones. ¿Cómo estamos en este tema en cuanto a Puebla? ¿Cómo estamos en este tema en cuanto a los jóvenes? Ese era como, como mi preámbulo para esta entrevista. Sin embargo, bueno, la entrevistada ya me corrigió y tiene toda la razón. Me está diciendo, a ver, el rollo de las adicciones no solo está afectando a nuestros jóvenes sino también es un tema de mujeres, de hombres de, de, de tercera edad de todo mundo que esto se ha incrementado con la pandemia ¿por qué? pues porque hay unos rollos que nos han pegado en todos los sentidos Totalmente. el aspecto psicológico cañón, o sea no solo en la salud y en la economía sino también en cómo nos sentimos entonces Puebla por supuesto que eso se está viendo ahorita y bueno vaya que tienes una superchamba, Gaby Ruiz. Muchas gracias, Erika. Bienvenida. Ella es regidora actualmente en el Ayuntamiento de Puebla y entre la. tiene, ella está, está participando en tres comisiones importantes, pero ella es la encargada de echar adelante, re, eh, lo voy a leer, el Comité Municipal contra las Adicciones, el CANCA. ComCA. ComCA. ComCA. Com Comité Municipal Contra Kanka. las Adicciones. Comca. Órale, right. muy bien, bueno, el comité de las ediciones, mejor, bueno, ok, a ver, Gaby, eh, me estabas también comentando fuera del aire que desde el 2009, correcto, pues eso está así como de, ¿no?, eh, eh, están trabajando bajo los lineamientos del 2009 en la administración de Blanca Alcalá, cosa que ya hasta llovió, ¿no?, a sí. ver, eh, eh, platícanos, a ver primero, eh, quiero ver por dónde empiezo porque tengo un montón de no preguntas preocupes. a ver <risa> ¿no? a ver, eh, este comité apenas lo vas a echar a andar eh, les cuento un poquito antes sí. que nada gracias Erika gracias a todas las personas que nos están sintonizando a pesar del horario pero la verdad que nosotros disfrutamos hacer este trabajo, justo lo comentábamos antes de iniciar con este programa es parte de abrazar eh, el servicio o el trabajo que tú realizas día con día, y por eso estoy muy gustosa de poder compartir esto con ustedes, que es una información que todos debemos, todos y todas debemos de conocer, Erika. Mira, como bien dices, desde el 2009 tenemos la reglamentación. Uh -huh. teníamos un reglamento que eh, era el que orientaba todos estos trabajos del COMCA. Sin embargo, desde el 2009 hasta el año en el que estamos, han sucedido algunos cambios, ...de conceptos, de actividades propias del gobierno... ...que antes se llevaban, ahora ya no se llevan... ...o viceversa, que se han eh, mejorado, actualizado uh -huh. y demás... Eh, ...las circunstancias, por supuesto, son totalmente diferentes... ...eso nos claro. lleva a generar un reglamento... ...con estas actualizaciones... ...y también un poco eh, para... ...que todas las áreas del ayuntamiento municipal... ...tengan sentido en el que vamos a trabajar de manera transversal uh -huh. en el combate contra las adicciones. Y más que combate en la prevención, este es el trabajo medular que va a hacer el ayuntamiento. Este no es un trabajo individual, Erika, también te lo quiero comentar, esto es un trabajo colectivo, formo parte de una comisión en la que está integrada por un regidor que es Luis Franco Tres regidoras más que eh, me acompaña Vanessa Rendón, que también ya estuvo contigo. Me acompaña la regidora Elisa, eh, que uh -huh. es de la fracción PT Morena. Me acompaña Rocío Sánchez de la Vega, que es la regidora de Educación. Entonces, la verdad, cuando recibimos este reto de hacer esta reglamentación, nos pusimos a hacer un estudio y un análisis del reglamento anterior para ver qué era lo que sí y qué era lo que no hicimos mesas de trabajo con especialistas, porque también debemos de conocer y reconocer que este estudio debe ser por profesionales, ¿no? Y tenemos claro. que buscar el conocimiento específico para no errar. Por lo tanto, tuvimos el apoyo del gobierno del Estado a través del doctor Leiva, tuvimos el apoyo de las eh, de las unidades médicas de, de atención de adicciones que se llaman CAPA, tienen un nombre medio, medio sí, raro, ¿no? Sí. De la doctora Claudia, psicólogos, vaya... Hemos trabajado para lograr que este reglamento en la anterior sesión de Cabildo pudiera salir. Y ya salió. Ese es el gr primer gran paso que ya dimos. O sea, ya salió el, la el reglamentación. reglamentación ¿no? ajá, Ese es el, el gran paso. Ese no, es un pues primer ya, paso. ¿no? Sí, claro. Eh, eh, partiendo de esto, un punto eh, de este gran dictamen que ya fue aprobado por el Cabildo en pleno eh, nos lleva a un resolutivo. Este resolutivo nos indica que en un periodo de no más de 30 días después de haberse publicado en la Gaceta o en el periódico oficial, tenemos que instalar este comité. Y este es el otro reto que tenemos en camino. ¿Esta instalación en qué consiste? Vamos a generar este reglamento o este comité, funciona a través de grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son para prevención, para diagnóstico, okay. ¿Por, ¿por qué? Era algo muy cierto que tú decías, Erika, ¿qué cifras tenemos? ¿En dónde estamos parados? O sea, en realidad tenemos que caminar con los pies en la tierra, con conocimiento específico de dónde son las zonas, de qué población es la que vamos a, a, a atacar, a quién nos vamos a dirigir y cómo nos vamos a dirigir, porque es diferente uh -huh. el lenguaje que tenemos con los jóvenes, de joven a joven, uh -huh. es diferente un lenguaje entre mujeres o entre madres de familia, claro. y es del, diferente el le, eh, lenguaje con los, con los hombres, con los caballeros, porque las adicciones tienen una versatilidad claro. inmensa entre géneros, de hecho uh -huh. eso es un factor eh, genético, uh -huh. digamos, que te hace o más o menos vulnerable, ¿no? Okay. Eh, probado, ¿no? Entonces, eh, esto lo vamos a estar realizando en estos 30 días que te comento y sin lugar a dudas acá hay varios eh, varias dependencias del ayuntamiento que forman parte de este gran trabajo de colaboración uno sin lugar a duda que el que preside este comité es el alcalde Ajá. él es el que ah, tiene la directriz y el que impulsa las acciones eh, yo estoy como coordinadora ejecutiva de ese comité y ya tenemos las vocalías en los grupos de trabajo Ahí van a estar representados grupos de la sociedad civil, grupos que han trabajado comúnmente o, o universidades. Eh, tú me vas a preguntar aquí enfrente, veníamos entrando y me dice, mira, que hay un A. Ajá. ¿Cuántos doble A no conocemos? ¿no? Entonces, claro. van a estar involucrados, ¿no? Porque wow. es muy, muy importante la experiencia que ellos tienen en el día a día. Gaby Ruiz, ¿desde qué, desde qué plataforma ahorita podemos... Eh, trabajar. Eh, ¿Cuáles son los últimos números que tú tienes en cómo está Puebla en cuanto a las adicciones? Te lo preguntaba yo fuera del aire, me sí. decías, es que no hay números sí. actualizados. Híjole, esto es grave. Qué bueno que ya los va a ver. Mientras, en lo que este comité hace su chamba, sí. pues ahora sí que la, la pregunta es obligada. ¿Cómo andamos en cuanto a esto? A te mira. voy a comentar. Sí, sí lo tienes. Sí, Porque si sí. no, mira, yo mientras leo aquí. No, no, no, no, no, acá lo tenemos a la mano. Quiero comentarles que el, el último estudio básico de la comunidad objetivo fue en el 2018 del área de influencia del CIJ Puebla, ¿no? Entonces estamos uh -huh. hablando del 2018 de un estudio de Puebla Capital. Hay uh -huh. datos del Estado, pero es todo un trabajo. Hacer uh -huh. la segregación de esos datos sí, y claro. cifrarlos sí. a la realidad que ahorita estamos teniendo en Puebla Capital. Entonces, eh, primero decirles que justamente un grupo de trabajo será de diagnóstico e investigación para uh -huh. saber dónde estamos parados y a dónde vamos a caminar. Eso uh -huh. es muy importante. Otro dato que te puedo decir, porque ya lo revisé en eh, la estrategia, porque también hay que, hay que eh, eh, nombrarlo. Esta, esta estrategia municipal de adicciones no es una estrategia aislada, Erika. Es una estrategia vinculante. ¿Vinculante con quién? Con los tres órdenes de gobierno. El federal, el estatal y el municipal. Pero también es una estrategia vinculante interinstitucional, porque sí. depende de las actividades que realiza el Instituto de la Juventud, el DIF municipal, que acá quiero hacer un paréntesis, porque es muy importante lo que te voy a decir, es... Esta estrategia nacional trabaja con la finalidad que las adicciones no solo se manejen como, como apartadas, ¿sabes? Porque existía nada más la con, con justamente este tema, uh -huh. adicciones. Pero ahorita hay un tema súper importante que tocaste que es la salud mental, ¿sale? Se uh -huh. ha puesto mucho de moda este término, salud mental, cómo estamos después de la pandemia, ¿no? Entonces lo que está haciendo esta, estra esta estrategia a nivel nacional que se llama Juntos por la Paz es juntar estas dos áreas, las adicciones y la salud mental. Y esa estrategia se va a alinear al Estado y el Estado nos va a alinear a ir de manera conjunta. ¿Y por qué decía yo del DIF? Porque a nivel municipal, el DIF y con la presidenta del patronato, que es la señora Liliana, han establecido un área específica que se denomina atención a la salud mental. ¿no? Okay. O sea, entonces Que el municipio ya tenga un área de esa categoría para dar ese acompañamiento uh -huh. implica que estamos avanzados respecto del trabajo que se vienen haciendo en otros muchos municipios. Claro. Donde están esperando que apenas baje la instrucción, nosotros ya estamos, digamos que encarrerados, ¿no? Para que cuando baje, pues ya nada más sería el, el trámite o ajustar nuestros planes y programas, aprobación, pero en la práctica ya los estamos haciendo, Erika. Perfecto. Entonces, esto, esto nos habla de que tenemos un trabajo muy fuerte que hacer eh, otro dato que quiero compartirte que encontré es respecto a la edad ¿quiénes están consumiendo? O sea, lo, por ejemplo en los jóvenes eh, ¿qué edades? se estimaba que eh, estaban en un rango de 13 a 15 años y los, y los recientes estudios científicos marcan que ahora desde los 10 años ya presentan un consumo ¿y cuál es el, el ciclo del consumo? Este, empieza alcohol o tabaco, tabaco, alcohol, ¿no? Marihuana y cristal. O sea, que esa es normalmente cómo uh -huh. es la línea de este de este consumo. Y pues la adicción, como bien decías, no es un tema no es un tema de new género, no es un tema de edades, ¿no? Es un tema de salud. Y es un tema de salud mental, salud que, pública, pública, salud mental, ¿tú? salud individual, salud colectiva, familiar en la que todos vamos uh -huh. ¿eh? porque hay consecuencias inmediatas que son en tu familia uh -huh. en tu persona Déjate, claro. la familia bueno, es una un, un segunda consecuencia en tu persona se degrada tu salud claro. ¿no? Este, la familia todas las consecuencias que tienen desintegración, abandono depresión ¿no? uh -huh. y este es otro dato interesante decían que las adicciones siempre vienen con factores de dualidad ¿no? como el búho y la gallina este, hay personas que tienen depresión y que por la depresión caen en una adicción o hay personas que en, de por una adicción caen en una depresión Entonces es tan variante la forma en la que surgen este tipo de, de consumos o usos de sustancias psicoactivas, porque ese es otro término importante ¿no? Uh -huh. que son sustancias psicoactivas, todo lo que conocemos lo que causa un trastorno a nivel médico que afecta evidentemente a tu sistema eh, cerebral y que va a afectar tu comportamiento uh -huh. entonces la adicción siempre va a tener un cambio de comportamiento en lo individual con un reflejo en lo social ¿no? entonces uh -huh. así están las cosas de acuerdo me estabas comentando de que no sé, si vas a compartir algunas cifras de las últimas uh -huh. ah sí, perdónenme, perdónen, me metí en, en hablarles de este, uh -huh. de este tema Miren, el consumo de alcohol, de alcohol alguna vez en la vida es de 40% en secundaria y del 77.9% en bachillerato, ¿no? En alcohol. El consumo excesivo de alcohol en el último mes en el municipio de Puebla, este, te estoy dando el dato de, de lo que ya te reverencié de hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. Este Fue para el nivel de secundaria de 7.9% y en el nivel de bachillerato 23.4%. Eso es de alcohol. Ajá. Ahora, de drogas... Eh, los eh, en los pacientes que asisten al Centro de Integración Juvenil Puebla, la tendencia de consumo del cannabis también ha ido aumentando desde el 2005, que fue de 57.2%, hasta los últimos datos que tenemos del 2016, que arrojan un, un porcentaje del 86.4%. Mm -hmm. O sea, estamos incrementando del, del 2005 al 2016, incrementó casi en un 40%. De acuerdo. A ver, eh, te voy a hacer una, una pregunta acerca de eh, el consumo de el, el, el, la marihuana, del cannabis, o bueno, ¿no? Eh, eh, actualmente ya tiene otros cánones para su uso. Sí, como el terapéutico, muchos lo están usando. Así es, uh -huh. o el lúdico y todo uh -huh. eso, ¿no? A ver... Esto, en, los, en lo que tú has estado leyendo y recabando información y, y, y, y estás eh, pues estás en medio del ojo del huracán, porque tú tienes los datos y te está llegando y van sí. a venir más datos todavía. Sí, por supuesto. Entonces, eh, ¿ves positivo o, o, o simplemente no existe este factor que pudiera de alguna manera afectar a, a, a jóvenes o en sí a la sociedad en el consumo de las drogas, el hecho de que el cannabis se pueda portar, incluso se pueda consumir de una manera más abierta, ¿tiene algo esto que ver con un incremento eh, en, las, en las adicciones o no? Mira, hemos descubierto, o bueno, se ha descubierto, no hemos descubierto nosotros, se ha descubierto en estudios científicos que las políticas prohibicionistas ¿no? justamente uh -huh. alimentan este consumo Ajá. de lo, lo prohibido, ¿no? Uh -huh. Esa es la política prohibicionista la que prevalecía. Okay. ¿Qué política pública es la que nosotros queremos aplicar, Erika? Una política que tienda más a fomentar esos factores protectores de riesgo, uh -huh. ¿no? Eh, evitando eh, estas políticas prohibicionistas, y logrando que los jóvenes o cualquier persona tenga la posibilidad de tener la la información, porque eso también es otra cosa, la información que es diferente a que te estén dando o uh -huh. que sea una situación de legalidad, no uh -huh. el consumo, que te estén dando la información adecuada de lo que produce esa sustancia psicoactiva en ti como persona. Okay. Y tú vas a decidir. Uh -huh. Te vamos a preparar, eso es lo que va a hacer el municipio de Puebla. El municipio va a trabajar en la prevención y en el, el fortalecimiento de estos factores protectores de riesgo para que todas las personas que quieran consumirlo, ¿no?, tengan la información de qué es lo que produce. Y que cuando a ti o al joven, porque es esto, eh, la edad de los jóvenes, ¿por qué me dirijo más a los jóvenes?, porque los jóvenes pasan por esta diversidad de emociones durante mm. su época adolescente. Su sector más vulnerable. Es su sector ¿no? más vulnerable. ¿no? Pero bueno, vulnerable realmente como sociedad somos todos, pero Exacto. ellos un poco más, ¿no? Porque ellos tienen la capacidad, queremos alimentar su inteligencia emocional uh -huh. y su salud mental, su autoestima, su propio conocimiento, para que en el momento que llegue y le digan, ¿quieres? Prueba tengan esa capacidad de decidir en segundos qué van a hacer, un sí uh -huh. o un no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de los consumos, Erika, inicia con esa etapa experimental. Okay. Después de esa etapa experimental que dicen, pues, nada eh, pues las voy a probar qué uh -huh. se siente, qué pasa, qué produce. Y a partir de ese consumo tú dices, no, ya no quiero. Y lo dejas, que, que eso es... Digamos lo, lo que debería de suceder, uh -huh. pero ¿qué crees? Hay estudios científicos que arrojan que de esa etapa experimental muchos llegan a una etapa eh, de uso recreativo. O sea, tenemos uh -huh. la etapa de uso, experim el uso experimental, el uso recreativo, ¿y qué es ese uso? Pues me voy a la fiesta, pero la fiesta ya es cada ocho días, ¿no? Ajá. Y entonces, pues ya sí lo experimenté en la fiesta de esos ocho días, pero pues ahorita, pues sí, me cayó ando bien. Ando estresado. Ando estresado y fíjate que te va a caer bien. Entonces, pues recreativamente, ¿no? Viene otro bien consumo. Vez. Y entonces lo empiezas a tener. Ya pasaste el experimento a que sea un uso recreativo. Okay. O sea, una vez que lo pruebas, sí es una ventana. Por supuesto. Para que tú sigas Por con, Una vez que digas que sí. Por supuesto. Ok. Claro que sí. Híjole, qué fuerte está eso. Claro, abusados, ¿eh? Claro que sí. y, y digo abusados no solo para los chavos, no solo para los papás que estén checando el ojito a los chavos, sino también para uno. Claro, o sea, porque esto es, claro. la depresión no tiene edad. Y, y la depresión, bueno, de ahí, ¿no? Pueden suceder muchísimas cosas. Enrique Matamoros dice, saludos, Gaby Ruiz, Aranza... Eh, Yesca dice, la mejor regidora, Luna Flores saludos regidora, eres la mejor gracias a todos sus saludos eh, Ana Isabel dice, saludos Gaby María González, Gaby Ruiz, siempre trabajando por el bien de Puebla eh, Katy Macareno Celaya eh, ay mi sí, ajá. dice saludos mi Gaby, éxito en todos los proyectos que emprendas a favor de las y los poblanos Alberto Castillo, regidora Gaby Ruiz, mi admiración y apoyo Alex Pérez, la mejor regidora Ceci Cristal, saludos amiga Ceci Gaby. Cristel, apenas tuvo Cristel. COVID espero Cristel. que estés bien amiga Ajá. Giriam eh, Cabrera saludos amiga regidora ay, saludos Iram Ari un también, Irán ah sí, ¿sí? Irán, ok Ari CRH saludos y mucho éxito regidora, eh, Emi Mesa la mejor regidora, José Luis Mateo Saldaña, Gaby Ruiz una mujer muy profesional, gracias, un saludo amigos. y todo el apoyo para tus proyectos, Gabriela Pérez Gaby Ruiz, una gran mujer comprometida y trabajadora, admiro tu labor a favor de todos y todas Ay, Sonia Sandoval Felicidades, mi regidora. Karina Zegflo uh -huh. dice saludos a Gaby Ruiz, una mujer muy comprometida. Alice Raes, Ras, perdón, saludos, regidora. Gracias. Urge inspección y regulación de centros de rehabilitación, te están diciendo. Estefanía Toledo, saludos, regidora. Admiro mucho tu trabajo. Eric Mateos, Fernanda Gracias, Castillo, Rosa María Vázquez, Karina... Eh, también te está mandando saludos. Gracias, Cari eh, Cerran a Alonso, saludos y muchas felicidades. Eh, Mati Tenorio también te está mandando felici felicitaciones. Mónica TR, excelente regidora. Gaby Ruiz, siempre viendo por los poblanos. Alice eh, Raz, dice regidora: hay chicos que desde los 8 años son consumidores, te están comentando. Joshua Muñoz, a lo mejor sí, pero digamos que el rango, o sea, sí. ya eh, como común denominador, ¿no? A partir de los 10, eso se me hace. 10. Bruta. 10. Joshua Muñoz dice, excelente regidora, Luis Cerón. Es un honor tener como regidora una mujer tan... Eh, preparada y orgullosamente de Romero Vargas así es, gracias Luis, de Romero orgullosamente Vargas. Romero Vargas claro, ah, pues fuiste eh, eh, presidenta auxiliar de la Romero Vargas así es, médica Ya. hace unos 12 años un poco más años. oye, pues súper chava, pues ahorita estás bien joven sí, tengo 37 años ajá, ajá. entonces no fueron 12 años, estuve en presidencia a los 20, 26 años ya, ok, perfecto Ah, sí, pues, ah, pues sí, eh, me acuerdo que se desató ahí una cosa de sí, claro, y aquí quiere continuar con el poder 10 años, ¿sí? Claro, usted, ¿no? claro, y ese sería otro, Uf, otro gran programa, ¿Otro ¿qué Otro programa, ¿No? ¿qué onda con la Romero Vargas? No, bueno. Eh, así lo ponemos, ¿qué onda con la Romero Vargas? Sale, ¿No? órale, ya, ya, ya, ya está. Listo, armado. Y ahora sí nos metemos de fondo al rollo del asunto los claro. auxiliares, que es otro tema. ¿sú? Ay, me encanta. Ya estás. Me encantan las juntas auxiliares. Ya o sea, me encanta hablar de juntas auxiliares. Me encanta, ah, me encanta. Y sin embargo, sabemos tampoco. Es ah. correcto. Bueno, Azul Mora dice la mejor regidora. Ricardo Hernández, excelente iniciativa para erradicar las adicciones que tanto daño hacen hoy en día a la mayoría de los jóvenes. Muy bien, regidora. Y ahora sí que yo te corrijo porque así me corrigió Gaby a mí. Perdonen. No mi a los jóvenes, no, al contrario, no, sí. no esto no es rollo de los jóvenes. Sí, no. Aquí ya entramos todos, hasta niños, pues. Sí. Así de grave está el asunto, ¿eh? eh África Telles, ay qué bonito nombre. África, ¿tú la conoces? No la conozco. Ah, pues me dice la mejor regidora. Saludos África, África. Telles, me encanta tu nombre. Claudia Velázquez, muchas felicidades regidora. Talia Fernández, saludos. Te está mandando Marta Rojas. Gracias, Martita. Se me es muy eh, grato escuchar a la regidora Gabriela Ruiz que se preocupa por los olvidados que realmente tienen eh, conocimiento del tema y que sé que podrán ayudar a muchas personas. Ojalá todo lo, lo pongamos un granito de arena para sumar esfuerzos con la regidora muchísimas eh, felicidades esto es muy cierto Marta Rojas es que no nada más va ella aparte de su equipo de trabajo que, que, que la neta tiene es un trabajal por, por, por delante sí. que bueno que la felicitan porque necesita punch porque viene la cosa dura y puede ser que hasta fea entonces ahí eh, hay, hay que ayudar todos, o sea, los que somos papás, mamás, los chavos, los que tienen hermanitos más pequeños, es sea, como, como en lo individual y como familia, yo creo que ahí es el primer punto donde sí podemos hacer cosas. Habrá gente que pueda tener alcances para más, para su colonia, para su comunidad educativa, para lo que sea, pero por lo mientras, esa es una chamba que sí nos corresponde a todos. No estar con una indiferencia de... Ah, pues, ¿qué hizo sí, un hijo? No. Ah, ¿quién sabe? ahí ¿a poco estaba deprimido? Yo no sabía. O sea, por Dios. Sí, no, no, no. Más en un tema familiar, eh, todos tenemos corresponsabilidad, ¿no? O sea, creo que la responsabilidad de un, de un sistema familiar y, y social es reconocer que en el otro, o reconocer en el otro, la posibilidad de un problema grave, ¿no? Me estabas comentando de una carta que te llegó. Sí. A ver, por favor, la puedes es leer. Es una carta eh? que... Que miren, estudiando, porque también nosotros eh, los regidores y regidoras que acompañamos en, en Cabildo al alcalde Eduardo Rivera, pues nos tocan diferentes comisiones, Erika y tenemos que, si no somos expertos tenemos que aprender del tema no. Claro. esa es nuestra chamba y estar pendiente de todo lo que sucede, entonces en esta investigación ten, vi una carta de una mamá, que le escribe a su hijo que es adicto, ¿no? Es una carta, ¿quién que se la lea? ¿Quién que sí, se la sí, por favor, ¿no? Es algo es rapidísimo. rapidísimo. Este, carta de una madre a un hijo adicto, ¿no? Y le pone, te vi crecer y me dejaste en el alma. Sueños y risas que compartía contigo cuando te enfermabas, siempre estuve ahí para ti. Cuide tus sueños y cada mañana volaba cual gaviota en pos de tu horizonte. Asistías a la escuela y tus logros eran mis logros. Compartías, reías y jugabas con tus compañeritos escribiendo tus propias fantasías. Qué épocas aquellas, qué gratos recuerdos. Las lágrimas bañan mi rostro y marcan la angustiante tristeza que hoy me carcome el alma. Al verte convertido en un hombre sin sueños, sin metas y propósitos. Todo porque un día cuando creciste y te creías hombre, probaste el maldito de los cánceres que mutilan y destruyen sueños y familias como son las nefastas drogas, ya no ríes, casi nunca te veo en casa, ahora deambulas en la calle y eres uno más de aquellos que enterraron sus sueños en el vicio y el sufrimiento, porque no te amas ni te valoras como ser humano y como persona, tu familia ya no existe para ti, mi dolor, mi angustia y sufrimiento a ti no te importan, te llevé en mi vientre, te di la vida y ahora tú la destruyes en la alcantarilla del tiempo sin retorno ni metas por qué conquistar. ¿Qué ha pasado contigo, querido hijo? ¿Por qué? Es la pregunta que me hago. Y no tiene respuestas. Jamás fui una mala madre. Nunca actué como una mujer, eh, como mala mujer. Perdí mis sueños y metas. Todo porque tú fueras mi héroe. Hijo, piensa en ti. Vuelve a tus sueños. Endereza tu caminar, aún estás a tiempo, no te destruyas, valórate, tú vales más que cualquier cosa en el mundo. Eres hijo del amor de una madre, de una mujer que no desea saber que la muerte te llamó a su descanso en el, mal, en el más cruel de sus lugares. Solo y sin abrazos, donde tu último suspiro sea el olor de la maldita droga que destruyó tus sueños. Cuando mueras, no tendrás amigos ni la maldita droga llorando por ti. Si tengo fuerzas para resistirlo, solo yo estarí, estaré ahí para acompañarte en tu última morada. No, qué brutal. Brutal. Y, y, y, y hablando del dolor, eh, eh, sin embargo, sus palabras son, son hermosas, como si fuera un, un, una poesía. Y, y también la poesía es muy dolorosa. ¿no? Es correcto. Entonces, Wow. Y esta carta, cómo, o sea, ¿cómo te llegó? De la investigación. O sea, está en el cuando estemos en la investigación de todo lo que, de todo lo que son las adicciones y todo esto. Este dice carta de una, de una madre a un hijo. Entonces dije bueno a ver qué qué, qué pasa. Y, y es que hay tantas tantas experiencias, ¿no? Que claro. que te vas dando cuenta. Por ejemplo, acá la mamá dice bueno yo te di todo yo estuve contigo, uh -huh. te ofrecí mis, mi tiempo, mi esfuerzo, mi sacrificio, porque yo quería que tuviera sueño, yo quería que esto, ¿no? Ahí, un, ahí a lo mejor la madre no falló, ¿qué pasó? Y, y platicándolo entre el equipo decía, tal vez fue, empezó con un consumo experimental. Uh -huh. De estos, de inicio uh -huh. de, pues voy a probar qué sucede. Claro. Uf, ¿No? brutal. Y hay otra, que también, bueno, después se los cuento rapidísimo, que es en el sentido inverso la hija sus la hija es saludable los papás no, bueno. son los adultos ¿no? y entonces ella le da gracias a los papás porque le dice todo lo que yo no quiero ser he vivido con ustedes y me doy cuenta que no quiero ser justamente ustedes pero no obstante esto les agradezco porque me enseñaron que lo, lo que no quiero ser claro. ¿no? eso no quiero ser entonces por eso digo no es tema de jóvenes ¿eh? no, también claro. hay cartas de hijos para papás porque los factores que hacen que, que, que exista este consumo o uso de sustancias este, psico, psicoactivas, muchas veces pues también puede ser genético, Erika. Hay estudios científicos que dicen que la genética también pesa. Claro. Pero ahí tenemos médicos, profesionistas, que son los que ayudan uh -huh. en terapia, en salud mental, en recuperación, para que tú puedas tener... Esa okay. tranquilidad de que puedes desarrollar una vida plena, ¿no? Que no se sientan olvidados. Gaby Ruiz, ¿cómo poder aterrizar todas estas estas emociones, esta problemática, cómo aterrizarlas a, a acciones, a acciones sí, eso es lo más padre de gobierno sí. que, que, que coadyuven, como tú dices, antes que nada a la prevención? Es correcto. Mira, nosotros en este COMCA vamos a trabajar con los factores protectores de riesgo, que es prevenir. ¿Cuáles son estos factores protectores? Muy aterrizados en el, en el tema del ayuntamiento. Tenemos que recuperar espacios que se están haciendo, no? por supuesto en las caminatas, eh, la ciudadanía se acerca con eh, el alcalde y le comenta, oye, necesitamos más espacios para nuestros jóvenes, para nuestras familias, para poder salir y eso es lo que se está trabajando en las caminatas y en las jornadas, hacer que este espacio que estaba olvidado, que estaba sin uso o mal usado, ¿no? Claro. Porque también nos hemos encontrado espacios deportivos que se fueron dejando y que entonces ya eran un centro de consumo, claro no, ya no eran deportivos, ahora ya sí. eran de consumo, entonces todo, todo eso se ha ido arreglando. Por otro lado, eh, tenemos al Instituto de la Juventud, que me parece que estés, estuvo Carla también sí, contigo. Sí, sí, claro. Ella va a hacer la aplicación sí. de talleres preventivos, preventivos para jóvenes, en este, en este diálogo de uh -huh. joven a joven. Porque si tú llegas como un uh -huh. adulto y le dices, no, te tienes que consumir. Sí, claro, la, la, la. llega la mamá. Llega, llega la mamá que yo ya tengo en casa. O sea, y no la apelo menos a ti. Exacto. ¿No? Y eso claro. es como la política pública prohibicionista, que uh -huh. tanto rechaza, ¿no? Eh, el DIF municipal tiene otra área importante, ahí se materializa, salud mental. Ok, estamos detectando, ellos van a llevar también eh, la intervención a escuelas secundarias. Ya arrancaron con un programa piloto. El que está encabezando este programa es el doctor Alejandro Fabre, en la subdirección, en la dirección de atención mental. Eh, y ellos, eh, con el gobierno del estado, con la presidenta Liliana, están haciendo un trabajo con escuelas, ¿no? Uh -huh. Para poder impactar en ese sector tan importante tres psicólogos muy importante no por el hecho de que vayas un psicólogo a un psiquiatra implica que estés loco no sabes uh -huh. cuántas veces hemos escuchado es que es, no no estoy loco no nadie te está diciendo que estás loco todos necesitamos ser escuchados en algún momento y, y que nuestras emociones puedan ir orientadas para no caer uh -huh. en una en una depresión en un aislamiento uh -huh. en un estado de ansiedad que eso es lo que a veces te provoca caer en estas ¿Cómo tener acceso a esto? Porque todos sabemos eso de que es bueno ir al psicólogo, es bueno ir al psicólogo. ¿Cómo tener acceso? Porque todo el mundo te dice, pues sí, pero de entre hacer mi súper, pagar mi gasolina y el gas en la casa, o ir a, ¿no? a un eh, psicólogo, pues no me alcanza. No, por supuesto, y estamos totalmente eh, comprometidos, tanto con la causa, como también con todos los factores que, que van uh -huh. acompañando esto. ¿Por qué? Si ustedes eh, quieren, las personas que nos están escuchando o que puedan invitar y que quieran llevar a alguien al psicólogo, pueden acudir al DIF municipal, que está en uh -huh. San Baltasar, Campeche, en la Cue Merlo, se llama Unidad Médica Integral, que uh -huh. es la famosa UMI. Ahí hay psicólogos disponibles o antes de que vayan yo les sugiero que hagan una llamada telefónica para generar una cita y el día que lleguen a la cita directamente te canalizan con un psicólogo la consulta no tiene un precio excesivo uh -huh. y también la consulta puede llegar a ser gratuita Erika uh -huh. como con la aplicación de un estudio socioeconómico que te realizan y puedes incluso recibir tu consulta sin ningún costo ¿no? entonces claro, claro. esas son las ventajas de tener servicios que a veces ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos? No? Pues ahí están. Están los Centros de Integración Juvenil, que también son del Gobierno del Estado. Que te, es, es, hay, Me parece que son cuatro los que están en el municipio de Puebla eh, eh, y, y ellos también te pueden dar algún servicio psicológico. ¿no? De acuerdo. Eh, también tenemos, por ejemplo, con Toño Iriarte, que también lo tuviste como invitado, uh -huh. otro factor protector de riesgo, el deporte. El deporte. Y, y, y, el deporte. Y, y viene la carrera de la mujer. ¿no? Que la va a estar bien mujer. bueno. ¿Ya te inscribiste? Este, no, pero lo voy a hacer. Y ya voy a escribir a Alegra. Por que favor, sí acompáñennos. <risas> también es muy importante. Mira, eh, la nutrición, la nutrición, el deporte, son claves para mantener un estado saludable. Claro. No solo físico, también mental mucho Pero mental, mueve, mucho, ¿no? mucho, sí, claro, te vuelves denle, menos agresivo. Denle esa oportunidad sí, claro. a su cuerpo de experimentar la liberación sí. de, este, de estos estados, que son los que a veces nos llevan a caer en estrica. Por supuesto, y cuando hablamos del deporte, no, o sea, no, no se vean así como de no manches, corriendo un maratón, o sea, no, el deporte es desde una caminata diaria de 20 minutos, desde ahí, desde hacer unas mancuernas en tu casa 15 minutos diario, eso sí, tiene que ser diario, porque si no, pues no. Sí, claro. No, cosas así, eh, muy elementales, de subir un banquito y bajar en lo que uno está viendo la tele, así, también 15 minutos. O sea, hay muchos tutoriales en esta cosita que es maravillosa. Entonces, muévete. Eso también te ayuda a no caer en estados de ansiedad, que muchas veces el preámbulo para meterte a un cuadro de adicciones. Claro, entonces, bueno. Y bien, yo les quiero decir que nos está, en, en la comisión de regidores y regidoras, ¿no? estamos de verdad eh, muy apostados con el estudio de este tema. Uh -huh. Abrazamos esta causa, Erika, y nos, vamos, nos estamos capacitando y quiero agradecer, no sé si se encuentra conectada a la doctora Claudia, y vuelvo a repetir, el doctor Leiva, que son... Eh, ...grandes personas... ...el doctor Carlos Lima... ...que también en algún momento... ...estuvo colaborando... ...en el centro de, de, de atención... Para, este, ...de adicciones... ...que son los que nos están orientando... ...o sea, siempre necesitas también... Claro. ...esta experiencia... Por ...que te vaya ayudando... ...a que las cosas vayan... ...más rápido... ...y bien... ...porque eso también nos lo ha pedido... ...el alcalde... ...a ver, aquí... ...tenemos que hacer las cosas... ...bien... ...a la primera... ...y con resultados... Sí. ...y queremos que estos resultados también sean medibles, Erika, porque si algo no, no se mide, Así es. no cuenta. No, no cuenta. ¿No? Alex Pérez, te manda saludos, Javier Cervantes, excelente información, saludos Gaby Ruiz, Guadalupe López, Omar eh, Castelán, dice, mi mejor regidora, la mejor. Gaby, Ay, increíble quiero. y felicitaciones. Mati Tenorio, eh, Alex Pérez también te está diciendo que eres la neta y que qué bueno que trabajas Ari San Ro, saludos regidora, a mis respetos, Miguel Ángel Torres Meléndez eh, Eric Mateos, Jessica Montiel, eh, también te están diciendo que muchas felicidades que eres muy trabajadora, Dani Méndez, Alejandro Gómez López eh, Ari San Ro, también dice eh, bueno, te manda eh, felicitar eh, Karina dice, no te olvides de Romero Vargas, regresa, ya, ya están pidiendo que regreses, y eh, de Miguel Ángel Torres, se tiene que implementar acciones concretas en el tema, pues la capital es un indicador alarmante, sí. pues hay un alto índice de consumidores, Rosa María Vázquez, excelente, re, eh, excelentes eh, proyectos, te están diciendo, y Miguel también dice... Nos ponemos a la orden como asociación civil que trabaja en el tema Viviendo y Dando Vida a C. Ay, ¿Eh? Miguel Ángel, claro, él, él él forma parte de una organización o sí. asociación civil. Asociación civil ¿Sí? que se llama Viviendo y Dando Vida a sí. C. Sí, él ha él hecho un trabajo desde antes... De, bueno, me parece que ya tiene mucho tiempo trabajando con la, el tema de adicciones y por supuesto tenemos una cita pendiente, me parece que es la próxima semana, mi querido Miguel. Ah, ya, bueno, sí. ahí está, ¿eh? ya está alzando sí. la mano, dice sí, que está sí, bueno. Sí. Es, es que eso es lo padre, de que, o sea, no nada más es la autoridad que haga la chamba porque es su trabajo. Sí. O sea, neta, o sea, no nos están haciendo el favor. Qué bueno que están trabajando porque pues no. Para eso están ahí, para que uh -huh. trabajen. Sí. Pero si también nosotros podemos coadyuvar a esto y de manera activa... Oye, está bien padre, qué bueno que te escribió. Mira, ya sí, no. se dice, y, aquí estoy. Y de verdad... Eh, bien por ti, Miguel Ángel. Te decía que en este, en este Comca va a tener la participación de ese sector. Va. Entonces, pues, véanse incluidos en este gran trabajo que se está realizando. Perfecto. A ver, me voy rapidísimo. Alberto Castillo dice, brillante trabajo... No ser indiferente a la vida y devolver a muchos la tranquilidad de erradicar a un erradicar a un adicto de esa obscuridad, o sea como que sacarlo ¿no? de una adicción. Aranza Yesca también te manda saludos, Marcial Marcos, Marcial, también. él es presidente actual, auxiliar Marcos. de San Felipe Guayotlipan, un ah. saludo presidente. Ya, perfecto, mira, te está viendo. Mabel Flowers dice, muy bonita carta, Gaby Ruiz, y pone así como emoji triste. Sí, está bonita de lo triste que está, fíjate. Ángel Jim, la mejor regidora del estado de Puebla, Omar Castelán. Gaby Ruiz, increíble personaje, felicidades a su gran equipo que está atrás de ella apoyándola. Sí, no, no puedo solo, y de veras, de veras los quiero mucho, Iván, Isabel, bueno, somos bien poquitos, este, porque la verdad somos poquitos en, en, en tu equipo de trabajo, ¿no? Ya el del día a día, este, permíteme mandarles un mensaje, Iván, Anaí, eh, el doctor Mario que tiene COVID y que bueno mm -hmm. está ausente de oficinas, Yolita, Eli, o sea, somos seis personas, ¿no? Yeah. Entonces uno lee esto, el otro lee esto, entonces nos las pasamos leyendo, me encanta leer, o sea, me encanta adentrarme en los temas que me tocan para poderlos exponer con esta intensidad y, y que la gente pueda sen sentir que es una causa que tenemos que defender todos. Claro. Mónica TR, ¿qué carta tan fuerte? La importancia de como padres estemos al pendiente de nuestros hijos. Es que sí, hay, hay, hay que reiterar eso. Yo creo que ser padres... Es la chamba más complicada del mundo y nunca vas a quedar bien del todo. Siempre la vas a regar en algo. Ok, bueno, partamos de ahí. Pero lo, lo importante es que conozcamos a nuestro hijo, de decir, tiene la mirada rara. Y sí se puede, porque ¿a poco no? Entre, por ejemplo, entre amigos o entre amigas, ¿cómo detectas tú esto? Está rara. No, ¿cómo no? ¿Qué tienes? Sí, que tienes? ¿Sí o sí, no? por supuesto. Entonces, esto esto sí es básico que lo que lo hagamos con las personas que queremos. Si está raro, a ver, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Porque eso es el primer síntoma, ¿eh? Y de ahí se descuelgan muchos otros factores. Mabel Flowers dice, las drogas tienen dos salidas, la muerte o la cárcel. Sopas, qué fuerte. Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel Torres está no, cañón, amiga. ¿eh? Dice, es una enfermedad física, mental y emocional, pero no se da tratamiento a cada una de ellas, pues es un trabajo conjunto de varias áreas, ¿cierto? Lucía Manso, excelente entrevista y estos son los grandes proyectos tan necesarios. Gracias, regidora, un orgullo contar con personajes tan comprometidos como Gaby Ruiz. Eh, dice Luis Pacheco Castro también lo está viendo mira, te manda ah, claro Luis, sí, sí, sí. Luis? ¿No? bueno, te sí. están sumando los oídos ¿verdad? seguimos hablando seguimos, ¿verdad? de ti sí. <risa> Juan Manuel Ros Rosas Cepeda también te manda saludos bueno, Miguel Ángel Torres Oye, hay que invitar a Miguel Ángel Por favor, y también tiene un programa Porque él es originario de San Jerónimo Caleras ah, También tiene un programa Ay, pues te invito acá también Y luego nos invitas al tuyo Y así hacemos algo padre Dice, hay que conocer antes de qué etapa de la adicción Se encuentra la persona claro. Dice, por ello no se da un seguimiento adecuado Eso también es muy cierto Iván Sevilla Tenorio Dice, te envío un inbox Te está diciendo Ay Claudia sí, Velázquez. Está, está, está. Muchas gracias, regidora. Es un gusto acompañarla en este proyecto. Es ah, la doctora Claudia, Ajá. ¿no? Ella es la, eh, este, una gran doctora y justo quiero rectificar porque me, me mandó el mensajito. Gracias, doctora. En la capital hay un centro de integración juvenil y dos capas en el municipio. Ah, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Eh, eh, Luz Tenorio, muchas felicidades, regidora. Muy trabajadora. Eh, Eric Mateos dice, Gaby, dice... Va para diputada. No, Ay, bueno. Amigo. Ya te queremos de diputada. Ya te, ya, quiere, ya, te están, ya te están ventanando aquí. Y bueno, otra vez Miguel Ángel. No, Miguel Ángel ver, está, está cañón. Cañando, va, A vamos. la otra vienes al programa, Miguel Ángel, por favor. por favor. Dice: Es un tema complejo, pues su primer síntoma es la negación. Sopas. Híjole, mucho de qué hablar, Ay, mi sí. querida Gaby. Ya llevamos una hora de programa. Híjole. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gaby. Gracias, por, Erika. Pues por seguirle chambeando. Viernes 9 de la noche y aquí está la, la, la, la regidora chambeando. Y qué bueno. Y qué bueno. Claro. Porque para eso están, para eso están, ¿no? Para no rendir a... resultados. Gaby, tienes que venir, por favor, cuando tengas ya estos 30 días hayan pasado, en donde ya arrastraron el lápiz, ya hicieron una indagación, pues como tú dices, para saber en dónde está Puebla, porque seamos honestos, ahorita no hay cifras de cómo están las adicciones en la capital. No se sabe, no hay estudios recientes, y esto es gravísimo. Qué bueno sí. que ya se están poniendo las pilas, se están accionando, ¿no?, todo lo que se tiene que hacer para tenerlos. Este Comca no funcionó en la administración pasada. Uh -huh. O sea, también forma parte pues de este descuido, ¿no? O uh -huh. haber dejado esta gran área de trabajo pues descuidada, ¿no? Y justo por eso pues no tenemos muchos elementos con los cuales ahorita pudiéramos haber empezado, ¿no? O haber doblado esfuerzos, redoblado esfuerzos, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante, Erika. Esto que se está haciendo con el comité no es un invento, esto está plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo. Sí. Esto es un trabajo también de, de, de estrategia, de cumplimiento de objetivos y de metas claras, existentes, de muchas áreas. ¿eh? Porque los regidores y regidoras somos más del área técnica, del área Ajá. reglamentaria, pero la ciudadanía va a poder ver cristalizados todos estos esfuerzos con todas las actividades de las diferentes secretarías las van que van a estar bajando. Exacto. Es y importante. que van a estar articuladas con nosotros. Eso va a ser lo más importante. La articulación de todas las áreas de forma transversal para poder dar cumplimiento a este plan municipal de desarrollo que ya también presentó el alcalde. De acuerdo. María González, siempre preocupada por la mejoría de la población en todos sus ámbitos. Te queremos mucho, Gaby. Eres la mejor. Ceci Cristel, excelente entrevista, muy profesional, Gaby. Una mujer muy preparada. Laura, Elisa, felicidades por tu trabajo regidora y Luz Tenorio dice yo la quiero de presidenta municipal no bueno no bueno a ver no descorchemos la champaña sí, no, bueno no. así es bueno pues yo yo yo leo no, yo le agradezco a todas las personas que nos sintonizaron en este gran programa que también quiero felicitar a Erika por este primer aniversario Gracias. estoy segura que se vendrán muchos años más de mucho éxito y cuentas con nosotros como servidores públicos para estar brindando la información que necesitan conocer todos los poblanos y las poblanas, ¿no? Y pues todos los esfuerzos es que se hacen, porque el, lo que no se publica, lo que no se platica, a veces queda... Se ignora. Ignorado, ¿no? ¿no? Y, y, ajá, y uno no puede tomar decisiones si uno no está informado. Es correcto. ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, no, gracias Gaby Ruiz. Vienes en 30 días, por favor, y nos dices, nos pones al día sí, ¿no? sí. de todo esto. Y si puedo venir Perfecto. con algún otro regidor o regidora, estaría padrísimo, Perfecto. o con personal del DIF municipal, porque de verdad que la presidenta Liliana y el patronato están haciendo los esfuerzos, no sabes cuánto, para poder hacer que esta área de salud mental tenga ese fortalecimiento que se merece. De acuerdo. Eh, Mónica TR, muchas felicidades. Y Miguel Ángel Torres, felicidades por interesarse en, este, en, en esta materia. Sí, por supuesto, todos estamos interesados y vamos a hacer cosas. Claro, vamos a hacer cosas porque ya urge esto. De verdad, muchísimas gracias por todos sus mensajes. Karina dice, Gaby próxima presidenta, bueno, después de nos metemos al área de la guía política, qué onda con, con la, Romero? Ay, la Romero la sí, Romero, Jerónimo, San Felipe, hay que hablar ahí hay, de todas, ahí hay, claro. que, ¿no? hay que profundizar en el tema, este tema de las adicciones es prioritario entonces hay que conocerlo, gracias Gaby gracias por todos sus comentarios y por acompañarnos en esta noche soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir y también, pues échate un clavado a nuestro portal Los Conjurados muy buenas Muchas noches horas. besitos, ahora bye. sí, descansen adiós, bye